Como eso que nació oh, sin papá. Como Anagin. O sea, como tan innecesario. Y José. No, pues sin papá, biológico no. Imagínate que cría. <risa> Lo inventó José. Hey guys. Episodio 21 del Night on Vlog <risa> Dad? Nadie vlogged that. Eh, Nadie Gracias, amorcito. El episodio 223 del vlog. Episodio 21 de NaviVlog, NaviVlogda es el capítulo de Navidad este es el capítulo de Navidad Oh, no, en verdad este es de víspera, perdón, amor, el de víspera de Navidad Yo igual le encuentro que en toda la historia de Jesús el nacimiento es la más fría, Como a No era necesario que naciera la MidiGloria para ser elegido Que bueno, la gracia de él no era nacer, pues la gracia de él era enseñar Exacto, muy bien se ganó un besito, se ganó una ida al Jocha, vamos. Yeah! Pues. ¿Es que ¿Está en tu Hola Suple, ya chiquillo. Ayer después del Jocha, llegamos a puro hacer tutito. De hecho la Monce durmió desde las 8 de la tarde, hasta como las 2 y media. ¿Y ahí qué hora te de nuevo? A la hora y media. A la una y media. Yo me quedé despierto porque es típico. Tengo calidad de problemas para dormir. Y dormir, lo que es, duermo siempre. Fue a comprar los regalos. Nos fue súper bien. ¿Cierto, Monse? Sí. Y Napo, pues, eh, ahora entramos como en modo fe, festividades. Solamente me queda decirles feliz Navidad. No sé muy bien qué representa para mí, que no tengo como. Siempre he dicho que soy más espiritual que religioso, entonces... Pero siempre una excusa para estar con los, los seres queridos, con los, con los que más quieres, con los más cercanos. Pucha, siempre hay que aprovecharla. Así que espero que estén con gente querida hoy día. Que se traten bien, pasenlo bien. Muchos abrazos. Gracias por, gracias por acompañarme en este Nadi Vlog Dad. A pesar de que me perdí un par de episodios en, en volar, el próximo año lo haga mejor. Aquí te manda su salud. Prina ya. Dicho, quiten. Adiós. Adiós. Adiós. a el otro me va a gustar mensaje. Adiós. Ya. Ya. Se fueron ya. Se fueron ya. Sí. Ya. Yeah. Oh, okay.